Hola cacahuates, el video de hoy se trata de... ¿Quién demonios cambio mi avatar? Revelate en el nombre del señor. Ja ja ja ja. Level debiste ver tu cara tan kawaii y asustada a la vez. En fin, yo soy Samuel, uno de los tres ganadores del sorteo de los universos alternos. Que nunca cumpliste. Y por eso cambie tu avatar. Samuel perdón por no subir el video que te debo. Este iba a ser u top 5 animes. Pero ahora cumpliré mi parte del trato, y subiré tu universo. Bueno y yo te devolveré tu avatar. Y tengo una muy buena impresión del video. Bueno Cacahuate, lo prometido es deuda y contra las adversidades, siempre intentaré cumplir. Este es el universo de un sub, ganador del concurso. Hoy les diré quién es, cómo se creó, qué cambios hizo, y cómo se modificó el mundo de Amalgama y esto es... ¿Quién es Amalgama Flowey? Antes, cabe destacar, que en este universo, Chara sigue viva y es buena persona. Y Asriel es diferente en aspecto. Todo comienza cuando, Chara y Asriel estaban caminando por los laboratorios de Alphys, Asriel Curioso, toma un frasco de vidrio que contenía un líquido negro. A Asriel se le resbala de las manos, el vidrio se rompe y el líquido negro se evapora en gas venenoso matándolo. Chara corre lo más lejos posible para escapar del gas, y lo logra. Cuando ella y Alphys regresan al laboratorio, se encuentran a Asriel casi muerto, el cual con su último suspiro le entrega su alma a Chara, Chara derrama unas lágrimas de tristeza y la toma, Asriel se convierte en un polvo mezclado con gas tóxico, que cae sobre una flor dorada de experimentos. Chara se dedicó a trabajar de científica junto a Alfisi, ambas intentaron inyectar a la flor de terminación, como un experimento. Tras ya cinco inyecciones la flor empieza a derretirse y cobra vida, como un ser llamado Amalgama Flowey. Cuando Flowey se ubicaba en Snowdin, mató mucha gente entre ellas, Papyrus. Esta acción hace que Asgore asigne a un guardián a cada pueblo. Sans, es el guardián de Snowdin. Metaton es la guardiana de Waterfall. Y Andain, es la guardiana de Hotland. Bueno ya saben la historia. Es hora de ver los personajes de este O. Que la verdad. Se pone muy interesante. Debo destacar que solo mencionaré los personajes que cambiaron. Y si se preguntan qué pasó con Toriel. Ella solo huyó a las ruinas, nunca se divorció de Asgore, y la consideran desaparecida. Sin más demoras, veamos a los personajes. Sans Sans es el guardián de Snowdin. Desde que su hermano murió a manos de la amalgama Flowey, juro que nadie más moriría por la amalgama. Sans por tener un vínculo con su hermano, obtiene sus poderes, haciendo que sea el doble de fuerte. Él siempre lleva su chamarra azul y el paño de su hermano en conmemoración. Suele reunirse con Metatón, y su más grande sueño es vengar a su hermano. El vigila todo el día y la noche Snowdin, solo duerme cuando alguien pueda reemplazarlo por unas horas. Frisk Frisk es un bipolar. Eso todos ya lo sabíamos. Frisk es un niño miedoso y amable en la ruta pacifista. Pero prefiere no mostrar sus emociones para no dañar a nadie por lo tanto, es frío y se podría considerar algo emo. En la genocida también es frío. Pero cuando va a matar a alguien muestra bastante preocupación, pero a la vez desinterés. Ya que él sabe que tiene el control de toda la línea temporal. Chara sigue viva y no es malvada, así que lo que provoca esa emoción de asesino es desconocido. Metatón: Metatón es un robot protector. Él defiende la ciudad del Waterfall. El creado por la doctora Alfis y la doctora Chara. Él está poseído por un fantasma de un antiguo guerrero amable, por lo que él, no es nada presumido. En caso de detectar altos niveles de determinación, usará su radar para buscar al objetivo que la admite y atacarlo. Esa medida fue pensada, para prevenir a Amalgama Flowey, pero también ayuda a eliminar humanos. Mataron es muy fanática del anime Gore, siendo una mezcla de sus dos creadoras. Y para su información. No, Alphys no está enamorada de Charan y mucho menos. Ya los veía haciendo chipeos en internet Chara Chara es una científica, prolífica y respetuosa Ella lleva el legado de su amigo Asriel, el cual le enseñó la paz y la misericordia Ella no tiene determinación, ya que la poción que intoxicó el alma de Asriel, quemó toda su determinación Su cuerpo está muy inestable por aquella poción, tanto que está demasiado débil Eso la llevó a trabajar con Alphys, para poder curarse pero no puede evitar que le guste las series sangrientas, y adora el chocolate. Amalgama Flowey. El antagonista principal, el más despiadado ser de todo este O. Tanta determinación corrompió su mente llevándola a la locura. Mata a cualquier ser vivo sin pensarlo dos veces. Ella es capaz de atraer víctimas convirtiéndose en una pequeña flor dulce por unos segundos, pero luego muestra su verdadero poder, matando a su víctima, esa fue la forma en la que murió Papyrus. Lo único que quiere hacer es matar todo lo que le tape el paso, y absorber el polvo de sus víctimas para ganar poder. Esto lo hace el ser más poderoso de su universo. Asriel un niño inocente y curioso, pero como dice el dicho la curiosidad mato al gato, o en este caso, a la cabra. Ejen. Como iba diciendo. Él le enseñó a Chara que es el perdón y la misericordia, un trabajo difícil ya que era muy fanática de matar, pero Asriel la convenció. Él fue la inspiración de Underground, pero tras su muerte muchos quedaron dolidos. Pero nadie sabe que él es amalgama Flowey, un ser corrupto. Asriel amaba a su madre y a su padre mucho, cuando él murió Toriel se escapó a las ruinas, para no recordar la ciudad donde su hijo murió. Asgore sin embargo se quedó y dolido tomó a Toriel como desaparecido. En fin la muerte de Asriel tuvo muchas consecuencias que cambiaron el O. Si tan solo no hubiera sido tan curioso, quizás se habría salvado. Bueno, usaré este avatar durante la explicación. Primero quiero aclarar que no hay chipeos. Dislike, yo quería chipeos. Bueno, voy a ignorar a los que comenten así. Ahora voy a explicarles unas curiosidades de lo. Amalgama Flowey fue creado por Samuel Casa, o sea, un suscriptor mío. Y él me ha informado de estas cosas. Bueno, muchos pensarán que Metatón sigue con su antigua personalidad, pero Samuel Casa dijo: este Metatón no es presumido. Eso le de debe a que no es MetaBlock el fantasma que está en el cuerpo del robot sino como ya dije antes un guerrero pero eso no evita que tenga su propio show. Metatón tiene su propio show como en el original, pero no es de baile, invita a ciudadanos si para participar en concursos en el Waterfall. Sans ama a los perros, de hecho le gustan tanto que su piedra mascota está decorada como Toby, se ve más o menos así. Undine no perdió su ojo. Ok muchos dirán, como que no perdió un ojo... Pues si recuerdan en el universo original a Undine le falta un ojo, pero como lo perdió es un misterio, en fin en este o nunca perdió el ojo y se ve así. Si ya sé, es prácticamente igual solo que tiene un ojo, por eso no la mencioné en personajes. Bueno espero que este video les haya gustado, en lo personal este o me engancho mucho. Y podría decirse que de todos los que he hecho en el canal este es mi preferido. La historia es muy buena y emocionante, y creo que si este o es compartido podría tener un buen futuro. Así que compártanlo y den like para que este o llegue a más gente. Bueno es hora de los saludos. Un saludo a... Brian Balin. El Sonido 200.000. José Antonio Foxy. Y Celtaheimer. Heimer. Si tú quieres un saludo suscríbete a mi canal y saludaré a las personas que se hayan suscrito en mi último video. Así que así acaba el video. Suscríbanse y den like para más. Adiós cacahuates.